Buenos días, bienvenidos al canal El universo nos habla Yo he empezado hace unos días atrás a Hacer reflexión con el tarot del simbolón Según lo que yo voy mirando en la, en la carta, la intuición Y un tanto, también con cierto conocimiento, no sé si se ve bien ahí cierto conocimiento de los arquetipos que me van saliendo en este caso está saliendo Marte en aries y está saliendo saturno en capricornio cosa que coincide mucho con lo que se está viviendo no he revisado en el día de hoy la situación astral que pudiéramos estar viviendo desde la mañana hasta el final del día pero bueno vamos a esto aquí está eh, esta, la, esta carta me está, me está diciendo muchas cosas con los símbolos que tiene, con las figuras que tiene. Aquí vemos como un guerrero que está tratando de, de desenvainar, es decir, de sacar una espada de una roca. No obstante, si se mira hacia atrás y a, a los lados de este guerrero, se ven piedras, ¿verdad? Ok, les decía Saturno en eh, Capricornio aquí el énfasis de esta, de esta carta yo estoy mirando que al ser gobernado por la pasión por el fuego de eh, de Marte a veces somos obstinados en nuestro andar padecer e incluso no, si nos dejamos llevar todo el tiempo por esa pasión que nos quema, esa energía de, de incluso lograr, en vez de sobrevivir o de un tanto también la libertad, la independencia. Bueno, si esas energías no son bien administradas, tenemos problemas. Ahora, ¿qué sucede aquí? Estamos hablando de Saturno. Hemos hablado de que Saturno es el maestro de los tiempos. Es el maestro del destino. Es el maestro del karma. Ok. ¿Qué me dice entonces esto aquí? Que no siempre es el hombre quien toma control o quien tiene control de su destino. Que hay situaciones que por destino tocan. Nos... Nos, ¿cómo es? retractemos o nos, nos, nos demoremos, como decir retracemos o nos querramos adelantar a, la, a las situaciones nos desgastamos ok, porque son cosas del destino entonces, hay un tema aquí con las estructuras sabemos que Aries es el yo soy y Capricornio la estructura bueno, se está teniendo en cuenta limitaciones, responsabilidades, eh, perseverancia, estructuras. Eh, se está teniendo en cuenta lo que se quiere lograr con Marte en Aries. Marte en Aries es un guerrero. El temperamento también eh, son los impulsos. Nos impulsamos sí o sí. Tengamos nuestro camino lleno de piedras que no es puesto por nosotros. Ya él llegó aquí y ya estaba en esas piedras. Así es nuestra vida. Suceden cosas que decimos, pero ¿por qué nos resuelvo? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué? Y nos desgastamos sin pensar, sin tomar, dar dos pasos hacia atrás. Y un tanto permitir que esa parte que no vemos, pero que existe, ese mundo espiritual ok incluso el autoconocimiento con ese aries el autoconocimiento según distintas filosofías espirituales súper importante ok entonces sucede dharma karma destino tiempos y además de eso él está tratando de sacar una espada que está clavada en una piedra él solo por lo que estoy mirando la claridad de, de, la, de la carta, me dice que puede ser hasta un 12 del día, un mediodía, que el sol está imponente. Entonces ya, lo que les quiero decir es eso. ¿En qué parte de tu vida, en qué esfera de tu vida se te hace muy difícil? ¿Sientes piedras en tu camino? ¿Y en qué parte estás tratando de ser más... Eh, obstinado ves que mm, permitir darte cuenta que la fuerza del destino es parte de tu vida que también hace falta no solamente el ímpetu el temperamento no solamente hace falta eso para querer sacar una espada de una piedra sino hace falta escuchar a la, a la voz del destino a los, de los tiempos a la, a, madu, a la madurez a la sabiduría hace falta recurrir también a, esa, a esos conceptos para darnos cuenta hasta dónde nos podemos estar culpando porque no logramos una cosa porque no son las cosas como queremos en fin eh, bueno esto es lo que yo estoy eh, recibiendo lo que estoy tratando de del mensaje de esta de esta carta Aries, Marte en Aries Capricornio en, digo Saturno en Capricornio recuerden que aquí se habla de la, la persona sentirse que está limitada hay limitaciones es como tener nosotros un adolescente, les voy a poner un adolescente o un bebé un niño de dos tres años que le, teng que le tengamos que poner rejas, ves eh, cosas así, bordes, para que no se nos saca para la calle, para que no se caiga y se dé un golpe. Eso es lo que también está tratando, que a veces tenemos sentimos esas barreras. Es parte de la vida, desde pequeño nos están encerrando. <risa> bueno, en fin, saquen cuenta ustedes, conversen con ustedes mismos, miren esas esferas, eh, que de cierta forma, si le damos un espacio a creer, bueno, puede ser cosa de destino, no es la conformidad porque Marte en Aries o Marte no es conformista, pero sí, bueno, dejar un poco de espacio a que, bueno, es cosa de destino, no es el tiempo, ves cosas así. Entonces, eso lo que sí te puedo decir es que vas camino a la madurez, al entendimiento de que no eres independiente del creador, no eres independiente de ese mundo espiritual que sabemos que existe, ¿okay? y que es parte de, aunque no querramos creer. Y eso es, esa, esa empatía con ese mundo espiritual que también nos abriga a la materia, tomaría un mejor curso no es por arte de magia pero sí es permitir que ese mundo entre en nosotros para poder entender el, lo que se abre delante de nosotros las oportunidades que se miran la, la, de la forma que estábamos mirando como hombre ¿ves? como hombre o mujer como hombre, como materia como hombre, de la forma que estábamos mirando algo que estábamos tratando de sacar una espada de una piedra Estábamos quizás buscando el camino más difícil hacia esa meta para llegar a alcanzar esa meta que estemos queriendo. ¿Ven? Luego de pasar en IAGRA en bicicleta, pues tú te das cuenta que, que, que y miras atrás y dices, wow, estaba equivocado o estaba equivocada. Estaba mejor escogiendo un camino pedregoso donde me estaba afianzando a mis fuerzas como ser humano. Sin embargo, no te diste cuenta que esas piedras pedregosas, que ese camino pedregoso no lo habías puesto tú, no lo había puesto tu generación, no lo había puesto tu mami o tus o tu padres, sino el destino. Hay que hacerle reverencia al tiempo, al destino y a Saturno, más allá de verlo como el enemigo. No, el eje que realmente comienzo y final, el maestro del tiempo gracias por tus visualizaciones porfa déjenme comentarios gracias por los comentarios que me están dejando ya en ese primer eh, video que hice sobre este mismo tema me gustaría que eh, me siguieran comentando y intercambiar experiencias tienen mi correo electrónico si no es en Mariposa Monarca tarot recuerden que ya no existe irete, que ese canal se va a llamar ahora, o se está llamando hace días ya, el universo nos habla. Tienen mi correo electrónico, si desean escribir, claro, no me pidan que les responda pronto, porque realmente no, no estoy teniendo ni tiempo, pero mmm, maestro del tiempo, Saturno. Otra cosa que les quería comentar situaciones que se han vivido 2003, 2000, en el 2011 o desde el 2011 al 2013 que no cerraron que no sellaron que no tuvieron un final es posible que ese tema o esos temas sean, les lleguen otra vez en el caso mío los voy a poner el ejemplo yo, la licencia que, que se que corre que se corre en Estados Unidos cuando yo trabajo, ¿ves? en la calle en los hospitales, whatever, es la de asistente enfermera pero sin embargo yo soy enfermera registrada. ¿Qué pasa? Me gradué en el 2013 y hasta esta fecha no he podido pasar el examen mediante, Dios mediante en este año. O principio de enero pienso ya salir de eso. Es que nos está tocando cierre de 7 años, cierre de 9 años. Nos está tocando a generaciones. Recuerden que todo es generacional. Entonces, les pongo ese ejemplo mío. No he pasado ese examen, no he trabajado como asistente, como enfermera, ¿ven? Me había retirado de, de asistente enfermero, enfermera, me hice astróloga, retomé el tarot, ¿ves? Pero, ok, se abrió ese panorama para mí, ¿ves? He ido cumpliendo mi misión espiritual, mi responsabilidad que tengo. Pero hay algo, hay algo sustancial, algo que me está esperando... Que tengo que sellar de una vez y por todas. Pienso que sea pasar el examen. Y poner a descansar a la licencia de asistente enfermera. ¿Ven? Cosas así pueden estar sucediendo a una generación. ¿Ok? No solamente a mí. A una generación. Según el área donde tú estés teniendo. Aries. Marte. Capricornio. Saturno. Bueno, ahora sí los dejo que tengan lindo, lindo lunes, excelente semana, no obstante pienso en algún momento de la semana hacer esa otra reflexión según yo esté teniendo tiempo, y bueno, gracias, es todo.